Vamos a ver cómo va el, el visuo. Es bastante estable, ¿eh? Tiene velocidad, lo único que es, habrá que calibrarlo porque lo siento un poco extraño. Este mando es buenísimo, me encanta este mando. Cuando traiga los FPV son muy parecidos. Bueno, el viento también puede influir bastante, eh. ¿Eh? Sí. Voy a subir el ángulo de la cámara ¿eh? Ahí Sí, se apaga la pantalla pero igual está filmando ¿eh? Obviamente por el poco peso que tiene, el viento lo sacude un poco, pero va bien. Para empezar. Tiene velocidad, mira. Para practicar, la verdad que... Se comporta bastante bien. Hace caso a todo. Geomagnetic, please, leave surf interface, submit. Viste, tiene eh, anormalidad del tema geomagnético. Por eso está medio loco. A ver si lo podemos bajar por aquí. A ver si baja solo. Perfecto, mirá, con un botón. Bajó con un botón, eh. Visual Zen Mini, otra copia del, del Magic Mini con su portafolio. Bueno, el bolso bueno. Bien acolchado, bien, bien metido. Su cargador que tiene luz. Tengan en cuenta no usar un cargador de más de 2 amperios. Sus hélices con sus protectores. Cuando se apaga la luz. Eh, ya está cargado. O queda fija. Son las dos variables que tienen este tipo de, de conectores. Lo conectan a un portátil o a un cargador. Pero que no es un cargador de veloz porque se cargan la batería. ¿eh? Los protectores de hélice, bueno, cumplen su función. Son pequeños, pero medios enclenques, pero tengamos en cuenta que este dron de segunda mano lo pueden encontrar en 40 euros y nuevo no supera los 80 o sea que ya vieron que la cámara no está tan mal trae un destornillador está bien el maletín está duro está bien protegido dos manuales que no lo hacen todo se agradece Acuérdense lo que eran hace unos años los manuales asiáticos, chinos, eran insoportables. Si no entienden inglés, casi todo se puede entender mirando las fotos. Este mando está alucinante, a mí este mando me encanta. Si encuentro un, uno de estos mandos en un dron de los buenos, buenos caros, eh, wow, me lo quedo para mi colección porque me encanta este mando. Es de tipo FPV me fascina. Giroscopio, acá está la corrección, con los dos sticks a la derecha abajo y... Y bueno, vamos a calibrar el dron. siempre antes de volar, toca calibrar el dron. Luz delantera azul, luz trasera roja, Ventilean más rápido cuando están en posición normal. Quiere decir que está calibrado el giroscopio y con un botón se calibra el compás. Está muy sencillo calibrarlo, a veces no es fácil calibrar estos, estos drones porque da algún fallo. Pero los fallos no son por mecanismo sino que son por magnetismo, o porque estamos en un lugar, o porque está inclinado, o lo que sea. Que esté en un lugar plano y, y bueno, y hacer lo que dice. Tienen botón de foto, botón de video, mmm, el giro de velocidad y el de el ángulo de la cámara. Muy bueno. Van pilas, cuatro pilas AAA, de las pequeñitas de mando de, de TV, pero bueno... Tiene un pequeña, una pequeña pantalla que va a indicar varias cosas, señal, velocidad, etc. El modo sin cabeza, encendido-apagado, return to home, aterrizaje y el, lo que decía del compás para calibrarlo. O sea que se enciende el dron se enciende el mando, se miran las luces para tener una idea de qué es lo que hace y cómo se comporta. Le dan hacia arriba, hacia abajo y se engancha el mando con el dron. Y hacia abajo a la derecha se activa el tema del, del giroscopio. Parpadean las luces. Cuando cambian de modo de parpadeo es que está... El dron ya entendió que está en, un, en una línea de horizonte, en un suelo plano. Y con este otro botón se calibra girándolo tres veces... Pueden tomar alguna referencia en el dron, la cámara o el culo, y van contando eh, las veces que lo giran. Uno, dos, tres, y luego lo ponen a 90 grados y lo giran otra vez tres veces. Y estaría calibrado el, el tema del dron. Siempre que salgan a volar, lo calibran, ¿vale? Y lo prueban un poquito antes de tirarlo lejos. Por cualquier cosa. Siempre. Este y todo este tipo de drones económicos hay que calibrarlos. ¿Vale? Tiene aquí para poner el teléfono. Se puede volar sin teléfono. O se puede volar con teléfonos con tecnología 5G. Si no tienes un teléfono 5G, no vas a poder utilizar la app. Pero no hay problema. Puedes intentar... Alguna compatibilización con un app de 4G, por ejemplo. O puedes volarlo sin eh, teléfono. Lo vuelas como un dron cualquiera cuando se volaba eh, un Bion Toys, un Sima o cualquier marca de estas. Y, y es un dron muy bueno para inicio. Tiene mucha velocidad. Es potente en su salida. Y nada, a disfrutarlo. un botón, ¿eh? perfecto, vamos a poner más acá, vamos a calibrarlo, ahí, a ver si podemos calibrar el, el compás, linda calidad de video, ¿eh? si, sí, se ve bastante bien, ¿eh? armamos de vuelta, Joder, no es poca cosa, ¿eh? A la mierda, qué velocidad que tiene. Sí, sí, sí, tiene velocidad. Para lo que están viniendo este tipo de drones, a veces drones con motores brújiles no son como tan interesantes como estos. ¿eh? No, de velocidad. Joder, bien. hasta dónde llegamos? Ah, tiene buen alcance, si es para practicar... ¡Ay! Lo bajamos Es que tiene un problema con el geomagnetismo Que no sé qué hay Puede que haya algo en el suelo A veces Pero vamos Está muy bien Vamos a hacer que baje solo de vuelta La verdad que interesantito eh, tengo aquí para grabar vídeo. Voy a sacar una foto. Dice que hay interferencia, andás a ver de qué. Ahí hacemos la foto. Lo bueno de la foto es que te las envía al terminal. Ya las tenés en el teléfono una vez hecha. Es buenísimo. Como le tengo que dejar la batería al 60% para guardarlo. La voy a bajar y vamos a probar el otro a ver qué tal.